Japón de verdad otro episodio más adivina que les traigo hoy a ah, mi chan Saluda. hola habla español muy bien y hoy vamos a preparar algo muy rico algo una comida japonesa que se llama takoyaki takoyaki o mejor conocido como octopus balls <risa> <risa> listo ¿Cómo se prepara el takoyaki? Bueno, ¿quieres explicar o yo explico? Yo. Bueno, voy a cambiar para de acá. preparar Para preparar el takoyaki necesitamos los siguientes ingredientes. Salsa de soya. ¿Cómo se llama esto? Niboshi. Eh, pero en español no tengo ni idea cómo se llama. Eh, harina. Huevo. Cebolla larga, onegi, japonés. Eh, bueno, generalmente se prepara, el takoyaki se prepara con, con taco, o sea, con pulpo Pero para hacerlo más barato y sin cambiar mucho el sabor, eh, se usa mucho el koni, konnyaku Que es este eh, Esto qué es? ¿Ah? Tenkasu Tenkasu Son como, como que como unas bolitas secas que, le, que se agregan al, al takoyaki cuando se están... Cuando se están fritando. Eh, y esto es. shoga. Benishoga. Benishoga. Beni ¿Cómo se dice shoga en español? Jengibre. Jengibre. muy bien. Jengibre. Mm, rojo. Jengibre rojo. <risa> <risa> y necesitamos 900. Mil, eh, sí, 900 o 1000 mililitros de agua. Primero. Vamos a colocar ¿cuántos gramos de harina? Estos son más o menos 100 gramos de harina. Entonces como se necesitan 200 sería el doble de esto. Agregamos el agua. Agregamos el agua de a poco y vamos revolviendo. <risa> ya, entonces, ahora agregamos la mezcla acá del agua. Sí, Ahora agregamos Esto que es como polvo de pescado Más o menos, triturado Pescado triturado Una cucharada Ya tenemos la mezcla Ahora vamos a cortar, a separar todo en pedacitos Y colocarlo acá en estos platos Para cocinar también no Te arreglo en los ojos en los ojos. <risa> <risa> <risa> en realidad se debería estar escortando el pulpo, <risa> pero el pulpo en Japón es muy caro. Vale, no sé, unos 500 yenes, como un poquito ahí para, para comer entre dos. Pero esto vale como, ¿cuántos que nos costó? 100 yenes, entonces vale cinco veces menos, mucho más barato. Entonces dice a mí que es como un, un life hack para comer más barato un taco de aquí. Y el sabor realmente no cambia mucho porque la textura de, de, de esto es muy parecida al del, al del pulpo. nuestros ingredientes eh, aquí están y necesitamos también a onori que es este estas plantitas se le colocan al takoyaki al final y también el katsuobushi que no puede faltar en el cartel y necesitamos el hotopreto takoyaki mini preto para hacer el taco la mezcla oh. y ahora agregamos todos estos ingredientes que alistamos antes ya cuando estén calientes les tenemos que dar vuelta a todos uno por uno ¿Cómo van las bolitas de pulpo? ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Sí. Esa perfección. ¡Qué delicia! ¿Ya están listos a mí? Mm... Un, Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Yo quiero comer. Te Ya están listas, pues por favor, pasarlas al plato. Uh -huh. Cinco. Oh, muchas gracias. Bueno, ahora explícanos qué tenemos que hacer para que quede listo para comer. Salsa. Salsa. ¿Qué, qué salsa es? Sos. Takoyaki sos. Es salsa de takoyaki, <risa> así nomás. Y. Mayonesa. Mayonesa. Mm. ¿Qué sigue? かつ青のり。<笑> Y al final. Me gusta este. Te gusta el jengibre. Muy bien. atractivo, delicioso. Muy bien. Aquí tenemos más para la próxima ronda. Y aquí hay más. O sea que en total pueden salir unos, unas 40 bolitas más o menos. Miren todo el jengibre que le colocó. Oh, mi el tacoyaki de, de ella me me echó casi todo. Miren el mío. Eso para mí es mucho. El, el, lo rojito, ¿no? El jengibre. Y ella echó como si fuera mejor dicho. ¿Por qué tanto? Porque me gusta. Me gusta. Listo, amigos. Vamos a probar el tacoyaki a ver cómo nos quedó. Tú primero, Ami. mí. ¿Tatakimasu? ¿Tatakimasu? Caliente, mm. caliente, mm, rico. ¿Cuántos puntos del 1 al 10? 9, mm. muy bien. ¿Por qué sin pulpo? Porque está sin pulpo. <risa> claro, si tuviera pulpo sería 10. Muy bien. Ahora yo sí. se ve delicioso. Mm. Mm. Está perfecto 100%. Pensé que estaba Pensé que estaba más caliente pero no, está apenas uh -huh. Para comer, delicioso Yo también le doy 9 puntos Con taco obviamente es mejor Con polpa es mejor pero El koñaku Es un super tip para comer takoyaki sin gastar demasiado. Bueno chicos, espero les haya gustado el video. Si les gusta, por favor denle like y suscríbanse al canal y estaremos haciendo más videos. Gracias, chao, bye bye. bye, bye. Adiós.